Hola, hola, ¿qué machitas, Bienvenidos una vez más a mi canal. Si son nuevas o nuevos, les invito a pasar aquí bajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún videito. Activen sus notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un video tutorial. Bueno, el día de hoy les traigo un arreglate conmigo. Eh, bueno, pues como ven, no traigo las cejas. Y pues ando un poquito mal de la garganta, pero pues bueno, bajo es trabajo. Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos pues con el arreglate conmigo. Están haciendo pues las cejas eh, un poquito diferentes. Y bueno, voy a estar utilizando este producto de aquí que es un jabón de color pop niñas. Así, con un cepillito que viene junto, justo con este set de, de los jabones. Y bueno, este de aquí es el transparente, clear que dice. Ok. Bueno, entonces ahí lo único que voy a estar haciendo es... Subir pues todas las cejas arriba, o sea, aplastarlas colocando el jabón y para así, de esta manera. Quiero que se fije bien, así que traten de que el jabón agarre muy bien las cejas. De esta manera, vean. Igual aquí. Ok, niñas, después con un delineador en plumón voy a estar cerrando esta zona de mis cejas. Si quieren un tutorial, pues de mi ceja actualizada. Pues me avisan, ok Ok, niñas Nomás le pasan aquí un montón de Pues de sombra Menos aquí adelante, ok Solamente en la parte de la colita Pero sin llegar tampoco muy arriba Tiene que dejar que se mire Así como que si fuese O sea, para las que no tienen ceja un acabado como cejas orgánicas, algo así Ok, ahora con una brocha plana y una base o corrector Vamos a pasar a A corregir aquí abajito para que se vea más bien, más, o sea, más bonita La ceja luego cambio, entonces ahora vamos a ponernos un poquito de corrector Para que las sombras pigmenten y también este, nos duren entonces un poquito de corrector Yo estoy utilizando este que es de sesane Lo encuentro aquí en la tienda, en la farmacia de aquí de Japón Y pues por eso lo, lo compro Ya que vivo en Japón Y pues pedir por internet Y pues luego me demora Porque esto es lo que más se termina más rápido Entonces trato de agarrar cosas que venden aquí Y bueno, compro el que más eh, está más económico Porque de este corrector pues gasto mucho Imagínense si costara pues 20 dólares. Imagínense. No, no, no. Un dineral me gastó Utilizando esta paletita de aquí. Grande. De este color pop. Niñas. Tiene código de descuento. Que 5Cristina. Y voy a estar utilizando el. A ver qué tono. No sé si este. Bueno, vamos. Que diga este color, niñas. Este no. Este de aquí. Vamos a venir aquí de frente. Abajito del hueso. Y en. Vamos a difuminar en formas circulares. Todo esto. Vean así. No se olviden sacudir lo que es la brocha porque si no se carga demasiado y luego se nos hace imposible difuminar, ¿ok? Y pues no queremos eso y más cuando uno quiere salir rápido, pues si hace eso se nos vamos a demorar un montón, vean, o sea, un difuminado súper ligerito y bonito. Ahí si ustedes quieren pues más intenso le van poniendo más sombra, de la misma manera lo difuminan y ya. Así como ahorita yo hice, le puse un poquito más intensidad. Y bueno, con esta intensidad, pues ya con esa ya me quedo yo. Porque no está ni... Ni se mira tanto, pero tampoco está tan exagerado. De estos shock, que es de color pop niñas. Es que está bien bonito, vean. Es un tono como... Um, Cobre, digamos, con destellos Pero pues ven, bueno, vamos a ver a Nuestras yemas de los dedos Siento que estos productos aquí pigmentan mucho mejor con las Pues con los deditos que con las brochas eh, No lo agarra como que su color potente Pues vean aquí así vean. La verdad es que con el dedito pigmenta muy muy bonito Solo que tienen que difuminarlo bien Y tratar de no pasarse muy para arriba pero por lo demás está la sombra hermosísima. Pues ahí ya tenemos nuestras sombras, vean. Y con un tono súper bonito y súper natural. La verdad es que se mira bonito, no sé ustedes, dígame Pero este maquillaje es súper fácil. Yo lo utilizo pues siempre que quiera salir o cuando me piden mis clientas. Pues un maquillaje bien, o sea... Que se mire bonito pero natural y elegante Voy a tratar aquí. Voy a hidratar mi rostro con la soft Nivea, esta de aquí. Está súper buena. Pueden utilizar también una Nivea normal, la de Pote Azul. Y bueno, esta de aquí como que no tiene mucha grasita, así que. Vámonos a hidratar el rostro muy Pero voy a estar utilizando este primer de aquí que es de Jay-Z Cosmetic. Y está muy bueno, la verdad, me encanta. tienen código de descuento que es Himochidol para sus productos. Y también en la cajita de información, saben que ahí están todos los links de las tiendas que más utilizo sus productos. Y los que tienen código, claro. Usando la base de Otsuo, un poquitito, no más, porque esta de aquí es muy blanca. Y esta otra es más, ah, y más oscura, entonces les difumino para que se ponga un color para mi piel. Y después, vámonos a pasar a difuminar todo, evitando la zona de ojera, ¿ok? La nariz, y sí, cachetitos, por aquí, por aquí, zona de ojera, no. Ahí está, así. Utilizando lo que es el corrector de este, de Ochoot también, el número uno. Y voy a estar colocando aquí, aquí, aquí, a los lados y aquí. Un poquito por aquí y ahí voy a estar difuminando difuminándolo, ok, súper bien todo esto hasta por aquí, así, toman su tiempo poquito a poquito, este a toquecitos claro y la esponja no se olviden, este tiene que estar humedecida en el caño, meterla, ponerle mucha agua y luego exprimirla, ok, no puede estar seca porque si no, no deja el mismo acabado y luego pues nuestro rostro se mira feíto. Un poquito de polvo translúcido, voy a estar sellando todo lo que es el, ¿cómo se llama? El, la base y el corrector, poco a poco. Ok, chicas, entonces aquí vamos a poner un poquito de delineador blanco para abrir nuestra mirada. Ahora, de la paleta misma que utilizamos, eh, voy a estar utilizando este tono marrón oscuro con una brocha súper pequeña como esta. Y este tonito lo vamos a estar colocando bien aquí abajito de las, de las pestañas, ¿ok? Así, vean. Poquito a poquito. Y voy a tratar de llevarlo hacia donde está el difuminado marrón. Y voy a difuminarlo nomás un poquitín, vean así. Y les juro, este maquillaje les va a sacar de apuros En cualquier momento Ok, después de, de haber marcado pues con la sombra oscurita Ahora voy a estar utilizando esta misma sombra que pusimos encima Para difuminar en la parte de abajo Entonces aquí, chuchu, chuchu, le van a pasar a difuminar todo súper bien De esta manera Más me voy a centrar como que en este lado de aquí abajo Claro que si quieren lo pueden hacer menos en la parte de aquí para que no se vea así como que tan, tan, tan pues tan oscuro en la parte de aquí abajo, tan Maquito, niñas, como pueden ver ya se quedaría, la verdad es que se mira muy, muy, muy bien. Entonces ahora voy a estar colocándome, voy a estar haciéndome el delineado, ¿ok? Con un delineador este de aquí es de un dólar, pero es que salió bueno, así que por eso lo utilizo. Entonces ahí, aquí... Y lo cerramos y ahora lo pintamos todo adentro. Ah. Uh, bueno, ya está el delineado, niñas. Ahora voy a estar utilizando unas pestañitas disque naturales. Pero bueno, <risa> estas son las que las que encontré. Bueno, pues igual se ponen ustedes dependiendo de su gusto. Ok, niñas. Bueno. Así se miraría, claro, ustedes pueden poner unas más chiquitas como les digo Porque a una que no está acostumbrada pues se le va a hacer demasiado grande estas pestañas Ok, niñas bueno, aquí se van a hacer un pequeño delineado Bueno, esa es la opción, así si que ustedes lo hacen yo creo que sí Voy a hacer, bueno, no lo hice Creo que se mira bonito, no sé sí. Bueno, me falta arreglarlo y todo eso, pero aguántenme. Contorno vamos a estar aquí arribita, contornando el rostro Ok, uh -huh. arriba. Ok, nada más un poquitito pues así como para dar color a nuestro rostro. Un poquito por aquí. La papada. Ok, niñas, bueno, entonces aquí un poquito de rubor. Así. Y ya vean. Entonces un poquito aquí de iluminador niñas Encima del pómulo Aquí también otro poquitín Para brillar Nomás no se pongan mucho Para que en la calle se ve como que muy fuerte Y me voy a estar delineando con este de aquí Que ya está bien viejito pero es de color pop Pero me encanta el color así que bueno Entonces de aquí abajito Ok, el labial que voy a utilizar va a ser este de y niñas. Es el número 08, ¿ok? Ajá. Uh -huh. Así que bueno mis quimochitas, quimochitos, este aquí es el resultado de este maquillaje, espero que les haya gustado este arreglante conmigo y bueno pues la ropa que usaré pues todavía no sé. Si son nuevas y si les gustó el tutorial no olviden pasar aquí abajo a suscribirse, también activen sus notificaciones, o sea la campanita para que les avise cada que yo suba un video tutorial. Así que les mando un besote, gracias por verme hasta este punto y nos vemos hasta el próximo tutorial.